un buen día, ahora vamos a ver este tutorial del blog de Argis y vamos a ver cómo obtener estos efectos con las curvas de nivel como pueden chequear aquí el título está es Sci-Fi Contours y aquí están todos los pasos que debemos de seguir aquí en ArGIS Pro tengo un modelo de elevación digital voy a crear las curvas de nivel entonces en la caja de herramientas de Geoprocessing, aquí tengo la herramienta Contour y voy a Seleccionar el DEM como raster de entrada. Y las curvas de nivel las voy a hacer cada 9 metros. Le damos a ejecutar. Bueno, el contorno ustedes lo definen de acuerdo a la resolución de su modelo de elevación digital. En este caso lo desactivo al DEM o también lo podría eliminar. Ahora vamos a cambiar a una escena 3D. Para lo cual nos vamos al menú View. Y aquí en este grupo View vamos a seleccionar la herramienta Convert y le decimos to local scene. Ahora ya tenemos una escena local en 3D. Podemos desactivar donde dice Elevation Surface en la tabla de contenidos, la elevación. Y tenemos nuestra capa aquí en dos layers, pero la necesitamos que esté en 3D layers. Entonces simplemente la arrastramos. Si no hacen eso no les va a funcionar. Sobre 3D layers. Muy bien. Ahora en la capa de curvas de nivel. En este caso que tengo contorno, Hago clic derecho. Propiedades. Y en la pestaña Elevation. Donde dice Features are on the ground. Vamos a cambiar donde dice Add an Absolute Height. Esto nos permite seleccionar el campo que contiene los valores de elevación en este caso el campo contador le damos ok por ejemplo si abro la tabla de atributos abrir tabla de atributos ven que el campo contador tiene los valores de elevación o altitud de esta capa de curvas de nivel por eso hago aquello ahora hago clic justo aquí en el icono de la línea en el símbolo clic to modify symbol y nos vamos a las propiedades properties y vamos a seleccionar acá donde dice Layers. Y en la parte inferior donde dice Appearance, donde dice Profile, está en Strip. Y lo vamos a cambiar a Tubo. Tubo. Le damos a Aplicar. Muy bien. Ahora, vamos a ir al menú Map. Y vamos a agregar un mapa base. En este caso, recomienda recomiendo el, el Nova. Aunque si van en Base Map directamente no lo encuentra. Entonces nos vamos en Add Data, tienen que estar conectados a Internet y se van donde dice Living Atlas y acá en Search en Live in Living Atlas vamos a escribir Nova. Acá tenemos Nova, le damos OK y ya se agrega como un mapa mapa base. Ahora sí, nuevamente hacemos clic derecho sobre Contour, Symbology. vamos a seleccionar esta segunda opción donde dice Various symbology by Attributes. Y acá vamos a configurar los tres campos, la transparencia, el color y el tamaño. Vamos primero en, tra en transparencia. En fill vamos a seleccionar el campo contornos. Y acá podemos seleccionar un rango, por ejemplo, valores que vayan desde el, por decir, el 3% o el 5% hasta el 90%. Siempre pueden jugar con estos valores. Refrescar valores. Después el color. Igualmente el campo sería contornos. Y aquí sí ya eligen, por ejemplo, una paleta de colores. En este caso voy a buscar uno que me agrade. Podemos ponerle este de aquí. Si no les gusta, cambian. El viridis, por ejemplo. Ya tenemos color. Y ahora vamos a bajar en tamaño, en size, de la misma forma. En campo, vamos a seleccionar contorno, contorno, activamos donde dice enable size range y vamos a seleccionar los tamaños, es decir, de los valores más pequeños a los más altos. En este caso voy a poner el, el mínimo, los valores mínimos con 0.3 y el máximo lo voy a dejar en un 5. O en un 4, por decir. Y pueden chequear. Como recomendación. Cierren todas las aplicaciones. Porque este proceso consume muchos recursos. Acá vamos a navegar en 3D. Y podrán chequear que tengo este efecto. Muy agradable. Con las curvas de nivel. Igual pueden modificar en cualquier momento, por ejemplo, el color. Y bien, esto es lo que les quería indicar. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal, darle una manito arriba y seguirme por todos los medios sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.